¿Ya ha llegado a tu casa la Nano Higiene Life y no sabes cómo aplicarlo? Te lo voy a explicar en cuatro simples pasos. Paso número uno: Asegúrate de limpiar muy bien la superficie que vas a intervenir. Puedes utilizar agua, jabón, lejía, apóyate con una esponja, apóyate con un cepillo. Lo importante es que esté totalmente limpio. Una vez lo tengas hecho, vamos a pasar al paso número 2. Es importante que en este paso te asegures de tener a la mano un paño completamente limpio y seco y tus guantes de plástico, no vayas a aplicar el producto con tus manos. Hazlos con guantes, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso? Vamos a aplicar sobre la superficie este producto, el del botecito azul, que es el primer, importante que sea este. Este producto lo que va a hacer es remover de la superficie todas esas partículas de detergentes que quedaron en el paso número uno. adicional, va a matar virus, bacterias y demás que esté sobre la superficie y va a polimizar la pieza. Después de 5 minutos, vamos a pasar al paso número 3. En el paso número 3, vamos a aplicar este producto este producto es el que va a hacer que se genere esa capa de vidrio amorfo que estamos buscando que se genere. Esta, esta capa de vidrio amorfo es la que va a repeler todos los ataques micro, microbianos, el moho, la cal, las bacterias, absolutamente todo. Importante, espérate seis horas, seis horas, ten paciencia, seis horas, para que el producto esté totalmente endurecido y seco sobre la superficie. Después de eso, no te preocupes que por tres años vas a tener tu casa totalmente libre de bacterias y virus.